Bien, a esta hora nos trasladamos directo a Sabaneta de Barinas. Vamos a escuchar palabras del profesor Adán Chávez. Bueno, buenas tardes Venezuela. Estamos en Barinas, en Barinas capital. Y nada más y nada menos que con la familia del comandante Hugo Chávez Frías. Aquí está su padre, sus hermanos Nacho, Adán, su hija María... ...sus nietos Miranda, Hugo, Jorge... ...y está por aquí también su sobrino Hugo, Jacqueline Faría... ...y los compañeros Ana Sofía de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. ¿Por qué estamos hoy aquí? Aún en la conmemoración de los 10 años de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez... ...porque vamos a abrir musealizada, hermosa, para toda Venezuela, la Casa... ...donde el comandante Chávez y la familia Chávez... ...pasaron muchos años cuando se mudaron a Varina... ...cuando era nuestro comandante un soldado... ...cuando era un teniente, cuando era un mayor... ...cuando era un capitán, venía para acá, para esta casa... ...a pasar, a compartir con su familia. En esta casa, por ejemplo, cambió de paisaje... ...se fue de la vida física Mamá Rosa. Ayer inaugurábamos la casa en Sabaneta de Mamá Rosa... Donde ...Hugo Chávez vivió su infancia con su familia, con sus hermanos... ...y hoy contentos, felices, de que gracias a la misión Venezuela Bella... ...gracias al presidente Nicolás Maduro que nos dio esta instrucción, Adán... ...el 28 de julio del año pasado, hoy podamos estar poniendo a disposición... ...de la memoria histórica de Venezuela, la Casa de la Juventud del comandante Hugo Chávez. Adán. Sí, bueno, un gran saludo a todo el pueblo de Venezuela... Efectivamente, estamos aquí muy contentos todos y todas las compañeras, una buena cantidad de pueblo aquí acompañándonos en esta actividad. Pues vamos a abrir, como decía Jorge, la casa la casa donde llegamos Hugo y yo, compañeros, es bueno recordarlo, con la abuela mamá Rosa, Hugo, Nacho... ...y yo primeramente... ...y luego cuando papá, mamá y los demás hermanos... ...se mudaron a Varinas... ...llegaron ellos a esta casa... ...y mamá Rosa con Hugo y conmigo... ...nos mudamos a otra que está por aquí muy cerca... ...en la manzana P... ...de esta urbanización Rodríguez Domínguez... ...bueno, queda inaugurada la casa... ...pasa todo adelante papá... ...con maestro Hugo... Vieja casa, ...nuestra vieja casa... A ver que quedó hermosa quedó hermosa adelante aquí estamos además aquí va a funcionar y funciona ya una oficina en Barinas del instituto el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez ya están los vecinos las vecinas saludando Abrazo para todos y todas bendiciones y efectivamente Jorge y pueblo de Venezuela eh, hay que destacar, como decíamos ayer en la casa de Mamá Rosa en Sabaneta, que este hermoso trabajo es producto del trabajo, o valga la redundancia, coordinado entre Venezuela Bella, tú ya lo decías, los recursos que asignó al presidente Maduro, con el Instituto Hugo Chávez y la Fundación Hugo Chávez, la fundación del Cuartel de la Montaña. Así es. Bueno, aquí estamos y Ana Sofía nos va a explicar acá que es la responsable de todo este maravilloso trabajo. Bueno, como comentábamos ayer un poco, la intención es estandarizar los espacios patrimoniales con un misma, una misma línea narrativa, un mismo guión museográfico que nos permita además posicionar este mensaje, este contenido y que estos espacios sean también espacios dedicados para la formación y para el encuentro. Aquí volvemos a encontrar la línea de tiempo de la primera vida del comandante Chávez del año 54 al año 98. Esto es Hugo Chávez, ...hombre, soldado y luchador venezolano... ...y esto lo acompañamos con una galería fotográfica... ...el comandante Chávez está aquí en lo que vemos en la parte azul... Eh, ...aquí es cuando ya inicia eh, la academia militar... ...y en estos años, en esta última fase de su infancia... ...es cuando viene y estudia acá en el Liceo Oleari. ...y ya luego, como bien lo comentaba Jorge... ...en su vida de soldado, que es todo lo que vemos en verde en diferentes momentos entre Teniente y Capitán pues viene para acá, además recordemos que su primera asignación cuando él sale de la Academia Militar en el año 75 se establece en el Fuerte Tabacares en Barinas entonces también tenía mucha presencia aquí en la casa esta línea de tiempo la acompañamos acá con unas imágenes que están colocadas en ese mismo orden cronológico donde vamos a ver al Arañero, al Tribilín y luego a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo de este lado la línea de tiempo y cómo vemos finalmente al comandante hasta el año 98. Tenemos dos espacios importantes en esta casa, que bueno, que ha tenido varias modificaciones. Por acá tenemos lo que llamamos la habitación tricolor. Esto es gracias a un cuento que nos echó Nacho. Y que resulta que en esta habitación el comandante Chávez tenía guardados brazaletes tricolor que formaban parte de esos preparativos para la rebelión del 4 de febrero. Nacho nos comentaba que un día él llegó para acá. ¿No está Nacho por aquí? No, bueno, nos va a contar Nacho, eso. Nacho, Nacho. Tú que tú qué fuiste testigo presencial porque vistes el conjunto de brazaletes que estaban aquí, ahora, ¿no? Sí, buenas tardes, un saludo. Ese diciembre... Era, yo vengo como a las diez de la noche y me encuentro a Nancy, la negra allí sentadita no afuera, fumando, y entonces me dice que estaba preocupada. Y yo, ¿qué, qué pasa? Me que Hugo no, no había llegado. Y yo le digo, no, tú sabes que a Hugo nosotros lo llevamos golpe 12, porque él siempre llega a las 12 de la noche. Entonces se comentó, no, lo que pasa es que lo andan siguiendo, pero lo andan siguiendo por qué. No, porque ellos van a salir. ¿A salir a qué? Nos van a un golpe de Estado. Y eso, no, allí en el closet tu mamá están no sé cuántos brazaletes tricolores que trajimos, los guardamos allí, porque este, si lo dejaban en San Joaquín podía venir un allanamiento y por los brazaletes tricolores se podía descubrir la, la operación del 4 de febrero. Así es que aquí estuvieron, este era el closet, el viejo closet estaba por acá, donde está ahora la biblioteca. El, el closet donde eh, estuvieron guardados los brazaletes tricolores que usaron los compañeros de la insurgencia militar del 4 de febrero del 92. Sitio histórico. Eso es parte de la narrativa del espacio con la habitación tricolor. Y luego acá tenemos otra habitación muy importante dentro de esta casa, que es la habitación de Mama Rosa. En esta habitación fallece Mamá Rosa, y una evocación de eh, mobiliario tal cual como estaba, de acuerdo a las orientaciones que nos dio la familia. Nacho nos prestó todo el apoyo y nos dijo tal cual dónde estaba la camita de Mamá Rosa. Y acompañamos esta habitación pues, con el poema más hermoso que yo creo que escribió el comandante Chávez, que se lo hizo a Mamá Rosa. Y bueno, cree, consideramos que esto recoge bastante el sentimiento y el amor por... ...quien, pues, no fue solamente una abuela... ...sino también una maestra de vida... ...una maestra para todos ustedes... ...y bueno, nosotros quisimos rendirle homenaje con el poema acá... ...aquí tenemos la imagen de Mamá Rosa... ...y en la parte de afuera... ...nos tomamos el atrevimiento de... ...tomar un fragmento de la carta que le escribió el comandante Adán... ...y la colocamos aquí afuera donde... ...además de hacer mención al morral... ...pues dice que ya Mamá Rosa se está yendo poco a poco... ...este espacio, esta casa de Juventud del Comandante Chávez como comentaba Jorge también es sede del Instituto así que la, los demás espacios son espacios donde el Instituto tiene bien realizar actividades informativas, presentaciones de los libros las mesas de discusión y de reuniones y la intención es que podamos recibir acá a todo el mundo ¿sí? ¿otro? Aquí está la, lo que comentábamos a la frase de la carta de, de Adán. Y aquí pues nos trajimos de sabaneta la cédula de identidad de la abuela Mamá Rosa y haciendo mención además a la parte de los ancestros de la abuela Rosa Inés Chávez. Recordemos que fue hija de la negra Inés Chávez quien viene de los Yaruro o Pumé del de Estado Apure. Y bueno, de esta manera nosotros aquí colocamos algunas imágenes referenciales del de primer momento en el que está el comandante Chávez aquí, que es cuando es joven, cuando está estudiando en el liceo, ese tribilín que bueno que jugaba béisbol y de aquí sale con la intención de jugar pelota y luego la historia en la academia militar pues toma un giro. La invitación es a que disfrutemos de todos los espacios patrimoniales que forman parte de este recorrido del comandante Chávez, de su casa de infancia, de su casa de juventud, el cuartel de la montaña y que juntos sigamos trabajando para recuperar espacios y ponerlos eh, a disposición del pueblo venezolano para la formación, para el reencuentro de todos como una gran familia chavista. Adán. ¡Que viva Chávez! Sí, viva. Maravilloso trabajo, maravilloso trabajo y bueno, vamos al conversatorio. Realmente me han sorprendido porque yo no había venido. Algunos vinieron a hacer una visita previa, yo no había tenido tiempo de hacerlo y los felicito, los felicito. Excelente trabajo. Esta foto que está acá es un obsequio que nos dejó doña Elena en la casa. Una foto muy bonita donde está el comandante Chávez con sus padres y bueno, quedó ahí intacta. Vamos a despedir el pase desde acá entonces, fíjense, esa hermosa sonrisa de nuestro comandante. Para siempre, viviremos y venceremos. Hasta pronto.